Que Lupo Fin Studio Company Edits presente. Oh, no. oh my God. Sí, que me van. Oh my God. ¿Eh? Oh, my God. ¿De dónde ustedes son? Y eso es este. ¿sí? Para rápido a esto. en esto. Que todo el mundo sabe. Ah, Venezuela. Ok, ok. Ah, no, pero mira. Ey, ¿me estás grabando, eh? Estaría invitado para el mundo del Icoiris. ¿Dónde a, lo, a todos. Eh, ah, pero ya que tú no me estás grabando, así que me quité. ¿por qué dime? ¿Dónde más? Sí, este tipo no oportunidad, ¿eh? eh. sí, eh. Mira, ¿qué edad te tiene? ¿Qué edad tú tienes? Eh, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. Me tu mejor golpe ah, Por favor abuela, no quiero hacer nada como eso Anda, vamos ah, Por favor abuela, no quiero hacerlo, basta, por favor ¿Quién es que tiene el interés malo? ¿Tú o yo? ¿Quiere que me calme usted? Bueno, ¿ella es que tiene el interés malo? ¿Qué se fue?